En la oración, hoy 20 de julio la iglesia se une a esta celebración patria celebrando un aniversario más de ese grito de independencia quiero invitarlos para que demos gracias por nuestra nación, demos gracias a Dios por nuestra patria y también que pongamos en manos del Señor nuestro gobierno, pongamos en manos del Señor también al congreso de esta nueva de eh, este nuevo periodo que va a por estos cuatro años. Los invito para que con mucha fe, así como le damos gracias a Dios hoy, también comendemos a la presencia de Dios, que el Espíritu Santo sea el que ilumine a estos legisladores que inician su periodo. Señor Dios, le damos gracias por todas las bendiciones, le damos gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por, por nuestra patria. Gracias, Señor, por todos estos legisladores te los encomendamos, Señor, para que busquen el bien espiritual y material de esta nación que hoy se pone ante tu presencia santa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy miércoles, queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se quemó y por falta de raíces se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Uno del ciento, otro del sesenta, otro del treinta. El que tengo hoy no se quedó palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a iniciar, y lo vamos a ir meditando durante todos estos días, el capítulo 13, también conocido como el discurso parabólico, el discurso de las parábolas. Vamos a escuchar varias parábolas sobre el reino de Dios. Una de las cosas que podemos, queridos hermanos, aprender de esta parábola del sembrador es cómo el Señor pues riega su semilla, su palabra, su amor a todos, y que también y aquí tenemos que tener la tranquilidad los evangelizadores. Prestamos un servicio, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, pero al final cada quien también se dispone. Cada quien pone su buena voluntad para recibir, para aceptar esa palabra. La palabra acá del reino de Dios se siembra y hay cuatro tipos de terrenos. Dice la palabra, una parte cayó al borde del camino. Y pues ahí quedó expuesta, desprotegida esa palabra. Y vienen los pájaros y se la comen. Otra parte cae en terreno peregoso ¡Ah! no tiene tierra, no uno puede echar raíz. Otra parte cae entre abrojos, entre malezas, y ahí en medio de tantas cosas, tantas preocupaciones, tantas carreras, tantos afanes, pues se ahoga. Y al final, con emoción, lo que con emoción inicia, terminó en nada. Y otra parte cayó a tierra bueno, y dio fruto. Y miren, vi un detalle también de esta palabra, esa buena tierra, no toda da el ciento por ciento. Esperaríamos que es la palabra que siembra Dios, que siembra el sembrador. La misma semilla, la misma palabra, la misma tierra, tierra buena. Pero unos dan el 30, otros dan el 60, 70. Y otros 100%. Señor, permítenos ser esa tierra buena, donde tu palabra llega y germina y que da el fruto al ciento Señor, permite disponer nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, para dar fruto, para recibir esa palabra, esa semilla y que dé mucho, mucho, pero mucho Señor, en tus manos nos ponemos. Queremos pedirte por nuestra patria, por nuestra nación, por este nuevo Congreso. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas. Danos la gracia de ser esa tierra buena que acoge esa semilla, esa palabra que tú cada día siembras en nosotros. Señor Dios Todoperozo, nos ponemos en tus manos. Que el Señor los bendiga a todos. Un abrazo, mis queridos hermanos. Feliz día para todos.